Uh, uh, uh, uh. Oh, la perdí, pero como un caballero Patreon crew, empezando su travesía garganta de diablo aquí en la alta montaña, vamos para allá de la travesía peregrinación no es fácil, no es fácil, está muy muy suelto ¿Eh? Ahí oh, está ahí. Uh, uh. El refugio, don Alex. Llegamos. Llegamos. ¿Qué pensaría que íbamos a estar acá después de cerro casco, güey? ¿eh? Las vueltas de la vida. Borja, de los acantilados para abajo no. Uh -huh. Alex, pasa <ríe> La bicicleta loca ahí Va para todo el lado, eh. todo el lado. Atento acá De hecho. De hecho. Uh, uh, uh. <risa> afuera de la hecho! rico bon. esta va a estar brutal ¡Oh! Aviso. Uh, menos más que... Que ¡A piso! ¡Calma, viejo! ¡Oh! ¡Te perdí detrás de la rama! ¡Go, go, go! ¡Oh! ¡Estas partes son brutales! <risa> Uy, oh, ese palo en los rayos, no bueno, qué lindo. Hermosa esta weá. Por acá viene un puentecito que está medio malo. Uh, uh, uh, uh. ¿Qué? Andando en uniciclo. Uy. Uh, buena zafada. Hay que flotar. Hola, vengo a flotar. flotante <ríe> Flotando. Oh wow. Oh. <ríe> <ríe> El centro bonito. Güey. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. <ríe> Hola oh, vienen más amigos. Hola oh, Oh, qué rico, go, go, go, go, go, go, una mosca go, go, Dale go, Dale, Dale buena acuérdate de anticiparte a lo que viene, ¿Sí? atención Andrés ¿Sí? ¿Sí? Trata de anticiparte un poquito más y dejar caer tu peso. Sí. Bueno. Ahí con perso eso. Au. No. Uh -huh. <ríe> oh, qué lindo esta bella. Express clean. ¿Cómo van cabrón? Buena, buena. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> <risa> ¿Qué piedra? Ah bueno. Bueno. Voy a correr de acá porque... No, a leer, va a ir, bueno. si no la habría hecho. No, <risa> no la habría hecho. ¡Rocón! ¡Oh, oh, <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Está bueno. no, no. Cerrando grupo sin ni un respeto Estoy listo en cualquier momento <risa> Lo máximo Oh, lo máximo Oh, uh, esa piedra Oh, lo mejor lo bajarla, a bajar, a a bajar. ¡No! Casi me saqué la... ¡Sí! ¿Cómo va este, bro? Este es mierda. Cachate acá, wow, ¡Oh! eso, vienen más chiquillos bajando ¡Hop! ¡Oh! <risa> los dos por la misma línea horrible oh. ¡Oh! <risa> Creo que por acá viene un bajón. No, todavía no. O quizás. Atento aquí. El palito. ¡Qué loco! Uf. Con cuidado, Ray William. <risa> <risa> Voy a esperar un poquito acá. ¡Bajón! Wow. ¡Atento, Alex! ¡Wow! ¡Oh, a piso! ¡Está bien? Se cayó antes del bajón. Atascado. Este puede ser el momento más indigno de tu carrera mountainbiker. Atrapado con la bicicleta. No. Ahí arriba lo siento, pues entérate. ¿Endereza el manubrio? Endereza. Ahí, eso, ahí. ahí sí. Yeah. A todos nos ha pasado alguna vez. Sí, obvio. Va a no, ¿no? El Daniel. Con la lefty representando. Super bien. Voy. La izquierda Por la izquierda es un poquito más fácil, parece. Pero es harta zanja. Oh. Wow. ¡Uy! Ayer estábamos hablando de lo peligrosos que pueden ser los pedal Rex. Este es el bajoncito. ¿Por dónde? Se puede por la izquierda si te mantenía arriba o por la derecha que es por donde la toman todos pero es más y pata afuera. A menos que la andis completa. <risa> <risa> <risa> Muchas decisiones que tomar. <risa> <Wow>. <risa> Ya, pero eso es ¡Uy! ¡Por un arbolito! Oye, ¡Hay que ganarse el espacio de un Germán! ¿no? <risa> Sí, no, traigo, tu, no. Tu video. no mira, esta es la mejor parte, ahí ah, viene el rebajando. La parte, la parte <ríe> más indigna la estoy grabando. ¿verdad? Alguien le tenía ¿Qué? que tocar. ¡Oh! La ¡Yay! Yeah. Sí, es pesado uh! con la bicicleta esas rocas de ahí son cuáticas. Sí. Acá tenéis dos líneas, tenéis este escalón en el que estoy parado. Por la izquierda de ese camote hay una pasada que pasé yo por ahí. Y la típica es que los tira para la derecha y los dejan en esa zanja con esa roca. ¿Tú, mante, te fuiste por acá? Yo pasé por ahí arriba, sí. Harto cuidado que no se me fueran las ruedas, porque si me iba, me iba, me iba a dar feo porque está en la parte alta. ¡Vamos, oh, vamos! Wow. Oh, ¡Cachate! ¡Uy, bueno, tenés. lo tenía! ¡Lo tenía! tenía! ¡Dale, dale, dale! O sea, ¡Para arriba, para arriba! Bueno, ¡Se si la oh. no. ¡Otra oportunidad! <risa> <risa> ¡Atento! ¡Acá hay un bajón! Oh, oh. ¡Oh! ¿Todo bien? ¡Bueno! raíces. Oh, ¡La, raíz, la, la arquilla que quizás que tocó con la roma pero no pasa nada! No, te... ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Perfecto! ¡Ese estaba irregalado, regalado pero así pum! Pa! Aquí vienen cerrando el grupo ¡Hay escalones, raíces! ¡Cosa buena! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡No! Miras. Uh -huh. Woo. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! wow, wow, wow. wow, wow, wow. Oh. ¡Oh! ¿Falta alguien más? No, soy el último. Perfecto. Dai, Blen. Apagaste la cámara, eso quiere decir que no la vas a bajar, ¿eh? Que voy a volver. ¡Ah! Un emprendedor. Pues bueno, tenía audiencia ahora. Fuck. No ¡Chiquillos pueden ver cómo baja el cristal! <risa> <risa> ¡Cuidado atrás, bici! ¡Bici, bici, bici! ¡Uy! <risa> ¡Cuidado! Va decidido y sin parar. Pero igual es un lugar donde no deberíamos estar. Hay que desee Póngale Adelante Buena, Buena Si, sí, el peso más atrás te va a servir ¿Vale? mucho ¿Ah? El peso más atrás te ¿Cómo? puede servir mucho ¿Cómo está ahí? ¿Cómo es? Un gustazo Dale Cristóbal, oh. va con todo oh. Oh, bacán. Ah. Yay. ¿Vieron que puedo? ¡Cómo estamos! ¡Wow! ¡Atentos con las rocas que vienen! ¡Estas partes son brutales! ¡Pobre Poligón! Uh, uh, uh, uh. Oh, la perdí, pero como un caballero. Uh. Uh. Ah. Qué rico. <ríe> tu Apenas que voy, apenas veo, oh, eso estuvo espectacular, espectacular, qué cosa más buena, qué cosa más buena uh, esto sigue ah, ah, ah, ah. fondo oh, me metí encima El pésimo para el barro. Uh, ja. no hay barro por aquí no hay barro por... Uh, algo rompí el taparro de la de la poli. ojalá que no me lo hayan enterrado no, no siento nada ¿Ah? todo bien te llevas la basura para tu casa no hay excusa, no hay otro por ahí, no hay otro por ahí. Te caes, te levantas, aunque fue un parrasito en todo caso. Uy, ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo va ahí? Oh, que lo pasé bien. Oh, maldición, ya no tengo mi taparro. Pobre bicicleta, yo creo que de todas las bicis que he tenido, le ha tocado el peor abuso. Oh Dios. Ya démosle. Démosle. Vamos, vamos. Uh, me agarró un tronco la rueda trasera. Y me agarró sentado. Uh. Y hablando solo. ¿Cómo lo pasaron, chiquillos? Oh, wow. Increíble. Increíble. Increíble. Oh, acá es donde me pegan las ramas, la otra vez. ¿Puede pasar mal, acá? No se puede pasar mal, así termina un pedaleo con los chicos de Patreon. Tuve intenso, hubieron porrazos, lo pasamos bien. Muchos de estos chiquillos, no los conocíamos, los conocimos recién acá. Nos llevamos todos para cantar Acuático la ambiente que se ha formado, así que muy contento con eso Si les gustó <risa> dale un like. La locura de garganta del diablo esta última bajada dale, dale, dale, like. Like. Si tienen algún amigo al que le gustaría salir con estos desquiciados Compartos. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo